La lucha contra la discriminación a personas con discapacidad, la erradicación del abuso y la violencia a personas LGTBI con alguna discapacidad y la educación inclusiva en los centros escolares son los temas centrales del encuentro que ha mantenido la reina con representantes de la plataforma Plena Inclusión. Asuntos todos con los que la reina Leticia está especialmente comprometida. Visibilizar el poder de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo es el trabajo principal por el que está luchando Plan Inclusión a través de la nueva plataforma estatal que le han presentado a la reina Leticia. Queremos conseguir que todas las personas con discapacidad luchen por derechos nuestros. Somos una piña. Podemos hacer todo como las personas adultas, como cualquiera persona tiene derecho... ...a elegir las cosas que quiere. La audiencia que, hemos, eh, que nos ha concedido su majestad, la reina Leticia... ...hemos ido a explicarle cuál es el funcionamiento de la plataforma... ...y cómo nos organizamos internamente para cumplir nuestros objetivos. Hemos contado que estamos haciendo un futuro mejor que antes... ...y estamos trabajando poco a poco... ...y encima me he sentado al lado de la reina... Y eso es un lujo, un lujo que nunca me ha pasado. La reina ha estado en la misma sitio, pero ayudando a nosotros para que este futuro sea mejor que antes. Porque al final la discriminación es algo que nos excluye de la sociedad por el mero hecho de tener discapacidad y eso es una injusticia. Que no vamos a hacer la gente que nos mire mal. Somos personas adulta y una persona normal y corriente, como ella o como toda persona. Y queremos que la gente luche por este futuro. No decimos que yo hago lo mismo que tú. No, tú tienes que hacer lo mismo que lo que tú quieras. Como me dijo una compañera, tú tienes derecho a decir lo que tú quieras.